La técnica FUE es una técnica quirúrgica de extracción de unidades foliculares, donde con la ayuda de un bisturí circular aproximadamente de un diámetro entre 0.65 y 0.9 se realizan unas pequeñas incisiones circulares en la zona donante que nos ayudan a la extracción de las unidades foliculares de una forma íntegra. Debemos de dejar piel totalmente indemne alrededor de estas pequeñas heríditas para conseguir posteriormente una zona donante totalmente homogénea, y donde no sea apenas perceptible que hemos realizado ninguna cirugía sobre esa zona donante.